Porque vive con otros parientes, ¿cierto? Que son eh, de línea consanguínea. Muy bien, excelente. ¿Pusiste alguna cosa acá sobre la familia? ¿Nos compartes entonces? Bueno. Ese sí tiene voz. Aguilar. El locutor. Para mí, la familia es lo más sagrado que puede existir. Aunque a veces se presenten muchas dificultades, si nos ponemos a dialogar, podemos superar todos nuestros problemas. Sabemos que somos un grupo de personas que siempre nos apoyamos en todo La familia siempre va a estar con uno en las buenas y en las malas Siempre podemos contar con la familia para todo Siempre podemos encontrar reposo en la familia Siempre la familia lo va a querer a uno pase lo que pase Aunque algunas, algunos de nuestros seres son como tan llevados de sus cosas Así sean no muy correctas por eso no van a dejar de ser nuestra familia. Siempre los vamos a querer mucho.